Muy bien, vamos a, ir a seguir entonces con el tutorial de WordPress, en particular usando el tema Seriflite. Habíamos visto en la clase anterior, si nos vamos aquí a apariencias Personalizar y lo abrimos en una nueva ventana, que habíamos personalizado aquí donde dice eh, secciones de la página de inicio, habíamos personalizado lo que es últimas noticias. ¿Sí? Recordarán que hicimos... Nuestra primera entrada de blog. Ok, esa sección última noticia se refiere a nuestro blog, verdad? Habíamos creado nuestra primera entrada y lo habíamos creado solamente para ver para ver cuál es el funcionamiento o cómo es la manera de editar esta sección. Pero ahora vamos a profundizar más en lo que son las entradas. Bien, para eso nos vamos aquí al escritorio, o sea, al backend. Y damos clic aquí donde dice entradas. Se va a desplegar estas estas opciones, vamos aquí por ejemplo a todas las entradas y allí como ustedes pueden ver tenemos la entrada que hemos creado y si hubiésemos creado más se desplegarían aquí en esta sección, podemos añadir una nueva entrada con este botón ok, eh, como les dije aquí está la, creada, la, la entrada creada, nosotros tenemos aquí cuatro opciones editar, edición rápida, papelera y ver si le damos aquí en ver y lo abrimos en una nueva ventana, pues vamos a ver la entrada que hemos creado. Tal como se vería desde internet. ¿Ok? Bien. Eh, si le damos clic a papelera, seguramente que esta entrada se va a ir a la papelera. En edición rápida y editar son dos, eh, dos parecidas, digamos, pero nada más que en edición rápida es... Eh, se despliega una ventana con opciones limitadas vamos a verlo fíjense, ¿ven? aquí podemos editar esa entrada rápidamente, sin embargo no podemos editar el contenido de la entrada ¿Ven? solamente algunas cosas sin embargo sin embargo si yo me voy a, edi a editar se va a abrir una, una ventana ya al 100% de la edición de la entrada fíjense aquí donde dice acciones en lote tenemos la opción editar y la opción mover a papelera. Estas acciones en lote se usa por ejemplo, si tuviéramos muchas entradas y quisiéramos llevarlas a la papelera. Entonces, marcaríamos todas esas entradas. Nos ubicaríamos aquí en acciones en lote y mover a la papelera. Y automáticamente todas esas entradas se irán a la papelera. Fíjense, aquí tenemos eh, donde dice autor. Tenemos quién, lo, quién ha sido el autor de la entrada, a qué categoría pertenece. Aquí en etiquetas no tenemos nada todavía porque no han sido, no hemos creado etiquetas todavía para esta entrada Ya lo vamos a hacer Y aquí en comentarios tampoco tenemos ningún comentario sobre esta entrada Si hubiesen comentarios saldrían aquí Muy bien, entonces ahora sí nos vamos aquí a editar Y fíjense ahí está la primera entrada que hicimos Recordarán, pusimos un video de YouTube Y aquí se nos despliegan otras opciones que vamos a estudiar ahora por ejemplo, aquí fíjense que dice añadir objeto. Aquí podemos añadir un objeto dándole clic ahí y subirlo a nuestra entrada. Por ejemplo, este. Un objeto que ya eh, esté en nuestra galería de medios o que lo podamos subir aquí a nuestro, desde nuestro, de nuestra PC. Muy bien, si ya lo tenemos aquí en la galería de medios, simplemente seleccionamos el objeto y le damos insertar. Y ahí, como ven, se ha insertado un objeto. Pero también nosotros podemos, por ejemplo, usar todas estas opciones para editar nuestras entradas o el texto de la, de la entrada. Bien, por ejemplo, quisiéramos poner un título aquí. Por ejemplo, un título. No sé, se me ocurre así. Y quisiéramos, por ejemplo, que este título se vea en una letra grande. Entonces nos vamos aquí a párrafo y aquí van a ver varias opciones. La opción párrafo significa que se va a ver así, Así, en, en letra tipo párrafo. Pero si yo quisiera tenerlo más grande, porque este es un título, digamos un título general, le puedo dar aquí la opción título 1. Y fíjense, ha cambiado, ha cambiado el tamaño, ¿verdad? Y también se ha puesto en negrita. Bien, y así podemos hacer con todo nuestro texto. Además, si tuviéramos, eh, por ejemplo, este texto lo quisiéramos poner en negrita, podemos darle clic aquí. Y también podríamos hacer, hacerlo cursiva dándole clic ahí. Bien, podemos agregar viñetas listas con viñetas o lista numerada Por ejemplo, si yo quisiera lista con viñeta Damos un clic aquí Y comenzamos a escribir, por ejemplo Viñeta 1 Viñeta 2 Etcétera Y vamos a salir de aquí Dándole espacio dos veces Muy bien ¿Qué más? Aquí el texto podemos alinearlo a la izquierda, podemos centrarlo o podemos alinearlo a la derecha. Seleccionamos el texto que quisiéramos alinear, por ejemplo, al centro y damos clic aquí. Muy bien, entonces ahí queda alineado. Por ejemplo, podemos eh, insertar un enlace con este, con este icono de insertar, editar enlaces. Por ejemplo, se me ocurre poner un enlace aquí. Imaginemos que, este es, que queremos poner un enlace. Le doy clic aquí. Y se desplegará esta cajita donde debemos pegar la URL de la página web a la que quisiéramos redirigir cuando una persona dé clic en el enlace. Muy bien, además podemos darle clic aquí donde dice las opciones del enlace. Y ahí fíjense, ahí también pueden poner la URL del, del enlace, un, el, el texto del enlace, en este caso fue título, ¿verdad? Podemos darle eh, clic aquí para que se abra una nueva pestaña. O de repente nosotros podríamos buscar en nuestra, en nuestra web eh, alguna sección a la cual quisiéramos eh, enlazar cuando alguien dé clic aquí en la palabra título. Podríamos entonces enlazar dentro de alguna, de alguna sección, de alguna página dentro de nuestra web. Muy bien, finalmente le damos aquí en añadir enlace. Bien, ¿qué más podemos hacer? Ah, si quisiéramos deshacer entonces el enlace le daríamos clic aquí. Eh, marcaríamos así esta palabra que se supone que ya está enlazada y quisiéramos deshacer le damos clic aquí donde dice borrar enlace ok bien esta es la etiqueta leer más por ejemplo imaginemos que hemos hecho mucho texto mucho texto pero quisiéramos añadir aquí después de un determinado párrafo la palabra que diga leer más pues lo podemos hacer con esta opción bien dando clic aquí por ejemplo fíjense ahí se ha añadido estas, estas líneas punteadas Muy bien Si le damos clic aquí podemos desplegar más herramientas Fíjense como estas ok Aquí la, des, la desplegamos Así donde le un clic ahí Entonces ahí tenemos otras opciones Por ejemplo podemos Con esta opción poner una línea eh, Horizontal Por ejemplo se me ocurre aquí poner una línea horizontal Y fíjense ahí se ha puesto una línea horizontal Ok, tenemos la opción Para cambiar el color del texto por ejemplo, imaginemos que quiero que esto sea rojo. Quiero enfatizarlo, por ejemplo. Ahí está. ¿ven? Ok, tenemos varias opciones. Podemos borrar el formato. Tenemos la opción de caracteres especiales. Para buscar caracteres especiales. ¿Verdad? Por ejemplo, esto que es el signo de una sumatoria. ¿no? Podemos buscar aquí, donde dice caracteres especiales. Podemos reducir o aumentar la sangría. Y podemos finalmente deshacer los cambios, ¿Verdad? Muy bien, entonces eso es con respecto a la manera de editar el texto de nuestra entrada Bien, fíjense aquí tenemos lo que dice opciones de pantalla Si le damos un clic aquí se va a desplegar todas estas opciones de pantalla Fíjense que aquí están marcadas ya ciertas opciones, por ejemplo formato El formato se refiere a esta, a esta parte Fíjense, está marcada categorías se refiere a esta parte, aparece el, aparece ya la sección categorías nosotros habíamos dicho que esta entrada va a pertenecer a la categoría blog también está marcado etiquetas entonces aquí está desplegado etiquetas y finalmente está también imagen destacada por eso que aquí se despliega la caja donde está imagen destacada donde podemos añadir una imagen destacada muy bien, pero qué pasa si por ejemplo aquí le marco revisiones fíjense dónde se va a ubicar revisiones Revisiones se ubica acá y se refiere a todos los, todas las veces que nosotros hemos entrado para editar esta entrada. A eso se refiere las revisiones. Bien, vamos a desmarcar. Extracto. A ver, ¿qué pasa con extracto? Fíjense aquí. Con extracto nosotros podemos hacer un resumen o tipo borrador de esta entrada. ¿Ok? Muy bien, vamos a desmar desmarcarlo. Enviar trackbacks. ¿Qué significa esto? Enviar trackbacks. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que esta entrada, que digamos alguna eh, página web, eh, alguna página web amiga, por ejemplo, que nosotros estemos citando en nuestra entrada, se, se entere de eso, precisamente que nosotros estamos citándola en nuestra página web, estamos citando su, su URL, entonces nosotros podemos enviarle un track trackback. Ellos se van a enterar de, de a, a través de de wordpress y van a enterar que nosotros estamos enlazándolos a ellos en nuestras entradas bien campos personalizados a ver a qué se refiere campos personalizados fíjense podemos añadir un campo personalizado los campos personalizados pueden utilizarse para añadir metadatos extra a una entrada esto lo vamos a ver mejor cuando estudiemos ya la parte de SEO, o sea posicionamiento de nuestra página web en el internet muy bien Comentarios. Tenemos aquí dos, dos cajas con comentarios. Vamos a ver la primera caja a que se refiere. Fíjense. La primera caja se refiere a eh, do, dos preguntas. Si queremos permitir comentarios, si queremos permitir trackbacks. O sea, si queremos permitir comentarios, fíjense, aquí se va a desplegar esta cajita. Van a ver. Fíjense, cuando yo le doy clic aquí, por ejemplo, a esta primera entrada. Ahí se despliega todo lo que hemos lo que hemos hecho. Lo que hemos redactado en la primera entrada. Y se va a desplegar esta caja que dice comentarios. Aquí pueden comentar acerca de nuestra entrada. Si nosotros, por ejemplo, desmarcáramos esto que dice permitir comentarios. Y actualizáramos, por ejemplo. Entonces vamos a refrescar aquí. Fíjense. Refrescamos. Se va a actualizar nuestra entrada. Sin embargo, ya no va a salir la cajita de permitir comentarios o sea no van a poder comentar nuestros usuarios no, los, los usuarios de nuestra página web no, va, no van a poder comentar nuestra entrada a eso se refiere eso de permitir comentarios y permitir trackback y pinchback en esta página es cuando eh, nos cuando alguna url amiga o cualquier otra cita algo de nuestras entradas y ellos eh, también marcan la opción esta que nosotros habíamos visto hace un rato de enviar trackbacks y nos envían un trackback nosotros, nosotros al marcar esto, nosotros estamos permitiendo que hagan eso para que nosotros saber, saber que ellos nos están citando. Muy bien. ¿A qué se refiere ahora esta otra casilla de comentarios? Fíjense aquí. Esta otra casilla de comentarios se refiere a que nosotros como administradores podemos añadir un comentario. Si nosotros añadimos un comentario, entonces como primer comentario dentro de nuestra primera entrada aparecerá aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algo así, primer comentario, vamos a poner comentario del administrador. Vamos a añadir comentario y vamos a actualizar aquí. Entonces también vamos a actualizar aquí. y fíjense, aquí ha salido el comentario que nosotros hemos hecho comentario del administrador muy bien muy bien, entonces podemos eh, rechazar esto, responder, editar o la papelera, bueno, lo vamos a mandar a la papelera porque no queremos no queremos que se vea seguimos con opciones de pantalla Entonces, bueno, voy a marcar aquí nuevamente comentarios esto lo desmarcamos Slug, ¿a qué se refiere Slug? Fíjense el Slug. El Slug es esta palabra que dice reparación del acto. Acá, reparación guión medio de guión medio el acto. A eso se refiere el Slug. Fíjense, aquí está, eh, miren, el Slug. Reparación guión medio de guión medio el acto. Entonces, este, el Slug, es muy importante, sobre todo cuando queremos hacer eh, posicionamiento web de nuestra página. Cuando estudiemos SEO, vamos a utilizar mucho los Slug. Porque un buen Slug es sinónimo de que de buen posicionamiento eh, en internet de nuestra página bien autor aquí si le damos clic en autor ahí está el autor es el administrador verdad ahí se despliega el autor o entrada bien aquí en formato ya lo hemos visto aquí eh, que está ubicado aquí al lado de la derecha nosotros podemos darle formato a estas entradas por ejemplo ahora actualmente es el formato estándar podemos hacerlo como una mini entrada ¿verdad? vamos a actualizar a ver, lo vamos a poner como una mini entrada y ahora vamos a actualizar también aquí entonces fíjense, se pone como una mini en opción mini entrada, ok pueden explorar ustedes mejor eso vamos a dejarlo aquí en estándar ahora fíjense aquí en categorías Fíjense seguimos en opciones de pantalla, ahora vamos a categorías, aquí esta categoría, están todas las categorías que hemos creado y podemos in añadir inclusive una nueva categoría una nueva categoría que la creamos, recuerdan aquí cuando nos íbamos a entradas, categorías, verdad desde aquí, entradas, categorías si lo abrimos en una nueva ventana nosotros desde aquí podíamos añadir una nueva categoría, verdad sí entonces, una vez hecha la categoría, nosotros podemos Nuestras entradas eh, marcar a qué categoría queremos que pertenezcan aquí en etiquetas, por ejemplo, en etiquetas, esto también es muy importante para el posicionamiento de nuestra página. Podemos añadir palabras, las etiquetas son palabras eh, que se que de alguna manera se relacionen con el contenido de nuestra página. Por ejemplo, la palabra lacto, por ejemplo, ya que esto se refiere a, a reparaciones de, de lacto. Y si queremos añadir otra etiqueta, por ejemplo, eh, informática, por decir, es otra etiqueta. Y así podemos ir añadiendo todas las etiquetas que nosotros querramos conveniente a, nuestra, a nuestras entradas. Podemos añadir también una imagen destacada. Fíjense, otra opción de pantalla es precisamente la imagen destacada. La imagen destacada... Podemos añadir una imagen destacada que se va a ver en la entrada, en la página principal de la entrada de nuestro, de nuestro blog. Por ejemplo, fíjense esa imagen destacada que nosotros añadimos, se ve acá, fíjense, ¿ven? Aquí, ¿ok? Ahí se ve nuestra, nuestra imagen destacada. Podemos borrarla también si quisiéramos. Bien, recordarán que la imagen destacada debe tener un tamaño aproximado de 350 por 350 píxeles. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos dos opciones: la opción que dice visual y la opción que dice HTML. Y, de, y aquí, si damos opción HTML, la vamos a ver la entrada en formato HTML, en código HTML. ¿Ven? Mientras que en visual no ocurre así. Bien, entonces esto sería básicamente cómo podemos editar y crear nuestras entradas. Ahora, aquí ya hemos visto cómo añadir una nueva entrada y hemos visto cómo crear categorías. Y aquí si nos vamos acá donde dice etiquetas, vamos a ver, pero antes vamos a actualizar esta entrada. La actualizamos, listo, ahora vamos a ir acá a la parte que dice etiquetas. Y entonces ahí podemos crear todas las etiquetas que nosotros querramos convenientes. Aquí ya hemos creado nosotros dos, dos etiquetas, recordarán, creamos lactos e Informática y la, y, la, y la pusimos, o mejor dicho, la enlazamos con la primera entrada, ¿no? la entrada de reparación de lactos Bien, inclusive acá nosotros podemos añadir nuevas etiquetas, todas las etiquetas que querramos convenientes. Bien, entonces esto es básicamente lo que quería mostrarle ya nos vemos en el próximo tutorial.